amigos, conocer a un, nuevos compañeros, nuevos profesores, nueva adaptación, que estuvieran más los profesores pendientes de mí, de que me ayudaran más que me faciliten las cosas.